5 Ubicaciones en Facebook para tus anuncios Para cada anuncio que tú generas en Facebook, puedes elegir cuál de estas 5 ubicaciones utilizar dependiendo de cuál sea tu meta. Tres Ubicaciones principales, columna derecha, computadora, sección de noticias computadora y sección de noticias celular o móvil. Columna derecha, los anuncios de la columna derecha son los que lleven más tiempo en Facebook son relativamente pequeños y están presentes al lado derecho de tu pantalla. Estos anuncios perdieron popularidad cuando salieron los anuncios de la sección de noticias, pero Facebook realizó cambios interesantes para que fueran más efectivos. Disminuyeron la cantidad de anuncios que se muestran y aumentaron su tamaño considerablemente. Sección de noticias computadora Los anuncios de la sección de noticias aparecen en línea con todas las actualizaciones de estatus de tus amigos, familiares y otras páginas que estés siguiendo. En otras palabras, se ven como cualquier otra publicación. Tienen una o varias imágenes de tamaño grande y permiten captar más la atención. Estos anuncios tienen que estar conectados con una página de Facebook, así que aparece el nombre de la página en la parte superior izquierda. Se puede agregar un texto introductorio, así como un encabezado en negritas y un resumen en la parte inferior. Puedes incluir un botón de llamada a la acción como más información o comprar ahora, si así lo deseas. Sección de noticias móvil. Este tipo de anuncios es muy similar al anterior con la principal diferencia de ser exclusivo para aparatos móviles como iPhones o Android y otros celulares. La misma información se puede incluir excepto el texto de resumen en la parte inferior. ¿Sabías que el 67% de las personas que usan Facebook lo usan exclusivamente en aparatos móviles? Esto equivale a cerca de 823 millones de personas. Puedes crear un carrusel de imágenes si prefieres. Tienes la opción de usar un video también. Dentro de lo más nuevo que ha salido está el Canvas. ¿Instagram y red público? Estas dos ubicaciones que puedes usar para mostrar tus anuncios y ambas las controlas desde Facebook. La primera es Instagram y la segunda es la red pública. Instagram se puede explicar sola, te da la opción de crear anuncios que se muestran dentro de dicha red social. Estos anuncios pueden estar ligados a la cuenta de Instagram de tu elección y los puedes usar para llevar tráfico a tu sitio web, entre otras cosas. La red de público. Si acaso has usado alguna aplicación en tu celular que te muestra anuncios en la parte de abajo de la pantalla o que te muestra un anuncio en video mientras juegas la versión gratuita de un juego, ya los conoces. Lo que te permite la red público es mostrar anuncios dentro de aplicaciones móviles para ciertos casos puede ser muy útil.